Él es jugador de fútbol, McAllister, Alexis McAllister. Ah, sí. Ella Mira. es influencer. Oh, sí. Desde los 15 años estaban de novios. Oh, oh. Él el 24 de diciembre. ¿Y? La habría dejado ese día. ¡El 20 no. Habría Ay, una no. tercera. Vamos Bruta. a hablar en Allá, potencial. en Inglaterra? Porque... No, acá, acá, mi amor. Acá es la mejor amiga. No. No. ¡No! Solamente el nombre, no el apellido. No. Se o se sea, llama que es la nueva. Island. No quieren que se sepa nada porque querían terminar con Camila de arreglar esto del departamento. Que te digo, por un lado me llega que lo alquilaron, por otro lado que se lo compró en Puerto Madero y algo en La Pampa. Eh, el tema era para que ella no reclamara más nada. ¿Cómo manejas hoy? Eh, bueno, esto que contó Marcela, que ya no está más con Camila y que sí está con Ailén. La fecha de por sí, por lo menos de la que yo sé... Eh... Fue el 28. Con Camila siempre hubo una relación hermosa entre ellos, porque más allá de que la decisión la tomó Alexis, eh, es doloroso porque tuvimos oh, un vínculo hermoso En eh, muchos años sigue así. La parte que falta es esta de blanquearle el, el romance con, con quien fue su mejor amiga eh, todos estos años eh, Nos sorprendió un poco a todos porque nosotros a Inés la conocemos de muy chicas Se termina confirmando todo Empieza lo que Empieza el hecho. sábado a la noche Empiezan a llegar los videos de nuestros seguidores, de la fiesta de... Eh, de la, de la, de de la, la, la selección sí. sobre todo también y que fue el primero que subió entonces me dice mira fíjate que ahí atrás está McAllister es con, tremendo, con para con mí no fue la, de... sí. ¿no? sí. la gente como viste cómo le quedan las cosas ¿no? La gente como se vuelve de... paparazzi sí. y cómo sí. se acuerdan ¿no? Porque sí, oh, ¿no? sí, oh, es no, lo Lucas hablamos la semana pasada sí. a no, ver, no, no es que la blanqueó él pero no es que la blanqueó él se la obligaron a blanquear y porque les creaste ahí en la foto de la foto oficial no estuvo en la foto de la cancha en la cancha no estaba bueno, esta historia... Una bueno, novia. hablaron los protagonistas. Sí. Habló la mamá de él. Porque claro. digo, todo no, la, no era en la novela decís, no puede pasar. Y pasa. Ella confirmó en su momento. Silvina confirmó todo que... Sí, todo. Que todo le dijo, ah, ¿no? ¿No? le habían dejado un departamento. Claro, de... sí, que, y que le hablaba para y que la estaba, estaba acompañando mucho a Camila. Y que se habían sorprendido con... Eh, con Pero hasta ahí la Camila... Igual no confirmaban. Camila no confirmaba. Porque Camila lo seguía siguiendo a ellos. Sí. Hasta que... Viene el evento del de, de, de AFA, esa. donde ahí ven la foto de, más de todas. Hay una, hay una imagen, ¿se acuerdan de que a él se lo vio caminando solo en un momento que daba, daba pena? <risa> cuando estaban todos los jugadores con su familia y él venía solo caminando. Y las parejas todos. Claro. No, y también hubo otra imagen, Tauro, de, de él que alguien le sacó la foto del mate, ¿te acordás? Que claro, sean, estaban en el mismo lugar. Estaban claro, en el mismo lugar ¿no? y demás. ahí ya confirmó y bueno. La encontramos. Sí. ¿Dónde la encontramos a Camila? En el Unicenter, en el, en el, mismo, el, evento, el, en el mismo evento En el mismo evento. En el mismo evento. Revuelto era más. Entonces, Bien. seguramente Bien. mucha gente no notó quién era ella, pero Incluso era... eh, no, será. Sí. No, no la reconoces, eh. Te digo que si la ves por la calle decís. Bueno, vamos, sí. ¿eh? Vamos, sí, pero no vamos Gonzalo, que estuvo es acá eso, desde el principio en esta historia, tuvo ese ojo de verla. Y decía que esta es una historia que sucedió acá en Intrusos. Y Camila nos decía lo siguiente, mira. Sabes que te estuve viendo tanto en las redes durante estos últimos meses que verte personalmente digo, uy, bueno, al fin la conozco. ¿Cómo estás? Bien, qué impresión te di, ahora me, me pones presión. Es difícil reasentarse en el país una vez que estás afuera, que volvés, porque vos me decías, todavía me estoy acomodando, hace ya bastantes meses que estás acá, pero bueno, se nota que es un proceso largo, ¿no? Es un proceso muy largo. Eh, justo me estoy mudando, tengo un quilombo, o sea, salí de mi casa, tengo, perdón, tengo cajas por todos lados, un desastre. Eh, así que estoy en esa, la verdad. Pero, bueno, no, o sea, con el país no. Y yo creo que me adapto a todo, la verdad, así que no tengo problema. Quería consultarte si estás soltera, si estás conociendo a alguien, si estás de novia. No, yo estoy soltera. ¿Te gustaría conocer a alguien? ¿Te gustaría, qué sé yo, enamorarte nuevamente? ¿Tener pareja o decís, por ahora no, mis amigas? Creo que es algo que si se da buenísimo y si no se da buenísimo también. O sea, hoy mi prioridad es estar bien yo y acomodarme y todo, después todo va surgiendo. Quería saber cómo tomaste todo lo que se estuvo hablando y diciendo en estos meses, si fue complicado para vos. Y obvio que fue raro, difícil. O sea, no me esperaba llegar y de pronto ver noticias sobre mí. O sea, fue muy loco. Tu nombre, apellido, la historia, todo. Claro, sí, fue bastante fuerte. Eh, pero bueno, o sea, hay que pasarlo. Nada, no queda nada, no queda otra. Para vos este es un proceso que ya terminó, se sigue dilatando en el tiempo. No, no. Tarda. O sea, de hecho, muchas veces, muchas chicas me escriben y me dicen, Cami, ¿me pasó algo parecido a vos? No puedo creer que estés tan bien o cómo haces tantas cosas y... No, o sea, es constantemente ir avanzando, ir creciendo y darse cada uno, ¿viste?, los momentos, si tenés que estar mal, si necesitas un amigo, si necesitas estar solo, si querés salir, si estás bien. Si querés ir a un evento, no sé lo que sea. Estás tan bien como te dicen esas chicas, no sé cómo haces. Yo te pregunto esto por las historias que, sub, que subís a veces, de que no, no es un buen día y demás. Claro, me pasa eso. Tengo mis días y creo que <tose> se <tose> puede estar bien y no estar bien, bien al mismo tiempo. tiempo. Es muy loco, pero yo creo que es así. ¿Siguen en contacto? Imagino que ya no. No, no. El hecho de que, bueno, que él no, empareja con quién era su mejor amigo cuando estaba con vos. Debe agregarle una cuota de, de dificultad, ¿no? Al hecho de poder superar lo que es una ruptura amorosa, que esté con alguien que vos conocías. Obvio, todo es difícil, pero bueno, no me voy a meter en detalles de otros. ¿Creías que tenías tanta fuerza? Me sorprendo bastante de todo lo que voy pasando. No, eso es positivo. Sí. Porque implica que no, no es que te quedás y te quedas en la cama tirada, o sea paz siempre no, para no, adelante no soy una persona que se queda tirada ni demás la familia del quedaste en buenos términos sí todo bien muchas gracias pues bueno nos vemos buenísima la nota, banco ¿eh? excelente bien. un aplauso bien, para Gonzalo Gonza. ¿Qué notón Qué te bien. mandaste? Era muy buscando. difícil, tengo que decir a la sí. gente. Es una chica que no pertenece al medio. No, no, no, no, no, no. Y habló de todo, y bastante. Yo te juro, Cami quiere ir a abrazarte. Sí. Porque Merezo, otra te destruye, amor. otra por mucho menos te destruye. No, lo que nos pasaba a nosotros como producción es que la estábamos buscando hace muchísimo tiempo. Eh. Le dije lo de las historias porque tenemos la, las notificaciones sí. activas de cuando ella sube algo para ver dónde estaba. Y finalmente ayer estuvo y habló. Y era difícil también porque... Encararla, mujer... ¿no? Claro, porque ¿cómo vos decís... hacés para preguntarle a una mujer que fue dejada y ahora está... El rico, no, no, Sos no, no perdón. Para... No fue dejada. Sí, no, fue dejada sex. el 24 <risas> de diciembre. <risas> Navidad. Terrible, vos estás ahí terrible. comprando, cortando el pan dulce, una sí. cosita que otra. Te dejan, es un montón. Y además oh, una mujer no. que no es del medio... Sí. Que había estado en el mundial, que estaba todo bien y que no, de un feliz. momento a otro regresa al país, tiene que rehacer su vida, se estaba mudando ahora no, pero en Pero escúchame, días. está entera. Te dejan sí, un 24 sí, sí, sí. de diciembre, yo sí. todavía estaría sí. en no, cama no. hasta el día de hoy, sí. Sí. que estamos en mayo. No, sí. <risa> no, pero, sí. Destruida. No, muy bien, muy bien. Digo, no, más, impresionante. Sabes, educada, además. por sí, dentro, sí. bien, y de hecho es el ejemplo para muchas chicas que. Ponsa, las contame las una cosa. Vos que estuviste ahí, que seguramente te quedaste hablando. Porque ella la verdad que dice, bueno, que le, la sorprendió la situación. Sí. De, su mejor de la mejor amiga de él. Sí, claro. Digo, ¿qué sentiste? Yo sentí que... Yo creo que toda mujer tiene un sexto, séptimo y octavo sentido. Exacto. Yo creo que ah, en ahí la mujer no come ¿eh? vidrio. Y ella no, lo sospechaba. Borges, y, ¿eh? sí sí sí, oh. sí sí, Sí, sí, sí. No podés no sospechar algo así, Jorge. Claro. Me sí, parece a mí. Sí. Te la ves no venir. ¿Te venir? ¿Te la no estoy venir? de acuerdo, ¿eh? Sí. No estoy claro. de acuerdo. Eh, no estoy yo de acuerdo. creo que también ella como que lo terminó... No sé si naturalizando es la palabra, pero sí como diciendo, bueno, Aceptando. era algo que yo creía que iba a pasar. No, pero ella te dijo sorprendida. Claro. Sí. Bueno, pero no, le no sería la primera vez que le preguntaste. Si de ser la último cara, de la Cuando siempre. le preguntaste a si hablaba con él, me dijo la que no. cara, vos, no, no, se le transformó sí, le la, cara. la cara. Y después en un momento le pregunto por la familia de él, me dice que está todo bien con la familia de él. Y no. sí me dice que fue muy difícil el hecho de que, bueno, que él rehaga su vida con ¿Eh? quien es su, ¿Quién sí. era? Sí. Su Flor, Pero Flor es sano, sí. es más sano. Perdóname, que no sí, sí. lo sí. que quiero agregar es que esto no va a quedar acá, chicos. Acá se viene un gran juicio. No sé, por qué? sí, no. bueno, ¿Por qué porque sí, porque hay en una el abogada. Juntos. Y lógico, porque cuántos años estuvieron juntos menos ella no quiere hablar pero a, la madre se está ocupando de que bien porque haya una una demanda Laura, a, ver, a ver exactamente cuando hablamos esto del no tema, también, cuando, hablamos del del tema cuando hablamos del no tema, tema no te, te dijimos, Laura. no pues estoy enterada miren un poco eh, cuando hablamos del tema dijimos que le dejaron un departamento alquiler de un departamento ¿se sí pasaron? alquiler habían dicho Ni siquiera sí, un alquiler, departamento que está mal porque la madre de Macalister lo confirmó que eran devotos porque primero nos habían dicho en otro lado, ¿se acuerdan? Sí. Eh, y un auto nada bueno, más pero una cosa es eso que obviamente no, eso si fue no, de urgencia no, no, no, no, de... no pero te hablo miralo lo mal porque no, en realidad tendrán que, eso, la, sí, sí, que haber resuelto rápido sí, sí. por eso digo la mayoría eso fue de, de las causas por compensación económica de la farándula han quedado en la nada todo no pero ojo maite no es que quedaron crepante rocioliva pero no es que no es que quedó en la nada supuestamente crepante según lo que dicen los abogados habría tenido una compensación no es la que ella esperaba pero sí hubo hay compensaciones Claro, un departamentito consiguió discrepancia. Sí, sí, no sé, a nosotros no nos Badaugina, cuenta, Badaugina, pero es lo que dicen los sí, abogados. Lo dice, eh, bueno, lo Mariana dice Gallego. Mariana Gallego. Entonces, Laura, estás diciendo que Yo claramente lo que te se te digo viene. Es que están averiguando y están tratando de ver cómo abogada, pueden no lograr. No te voy a decir si hay abogado, porque no hay abogado confirmado. Yo sé claro. que la familia está claro. asesorando a no, Camila. ¿Pero no le dijiste que no? No, es que no ha hay nada consulta. confirmado. Y te que digo que no. Es que no me hablar en un alquiler hago una pregunta, ver? ¿el dolor es menor si te dan algo? sí, sí, sí, sí, sí duele sí, sí, menos, no es lo mismo que te duela en un dos ambiente que en un triplex. No es lo mismo llorando. Le duele, le duele. Tengo fin premuto. de mes, ¿te acordás? Con más y espacio de mes. Claro. Claro. Ay, chicas, no tienen corazón. No, sí, pero no ah, lo mismo. Ey, ¿Macallister tiene corazón? No, no, no lo supo. no, no. la que gana ahora Macalister mucho más que antes. Ahora también. Mundial mucho más. Ahora no, también te y digo Y la que cosa. va a ganar porque lo venden en un cuadro. Claro, encima claro. lo venden. Claro. Claro. Bueno, un amigo de Macallister. estuvo con él en los Muy buen eso. trabajo, la verdad es que te luciste.